Bueno, lo que hemos patentado son unos eh, nuevos electrodos eh, cerámicos que se caracterizan por ser eh, mucho más seguros y permitir trabajar en un intervalo de temperatura eh, más amplio. Estos electrodos han sido fabricados mediante una tecnología que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación, el moldeo por extrusión termoplástica, y en el que tenemos una dilatada experiencia. La extrusión eh, es, es como una máquina de hacer churros. Básicamente lo que haces es que haces pasar un material plástico. Eh, por una boquilla con unas eh, dimensiones determinadas eh, y entonces te permite hacer pues, o bien láminas o bien tubos o la geometría que tú quieras siempre que sea bidimensional. La ventaja de esta técnica es que te permite fabricar electrodos eh, de morfología o bien planar o bien tubular y que se puede aplicar en cualquier tipo de batería eh, con estas características. Esta técnica puede estar uh, utilizada en todo el campo del almacenamiento de energía, por ejemplo, en el desarrollo de la energía renovables, que es un, muy importante, el fotovoltaico, por ejemplo, o los molinos de viento, y también en los coches eléctricos, donde hay un problema de seguridad muy importante. Los ventajas que, que tiene este, esta tecnología es que es una tecnología que no utiliza disolvente durante el proceso, primero. Y el segundo, este material es una cosa muy dura. Y si lo compara a los electrodos convencionales, que son friables, que se van en la mano, esto es duro, no se, no se puede cortar. Y entonces esto contribuye a la solidez de la batería.